Hola, sean todos bienvenidos a la segunda parte de la unidad 1 del curso de introducción Scratch En esta unidad trabajaremos reconociendo los primeros bloques de movimiento, ejecución, limpiar y lápiz Muy bien, comencemos Primero debemos hacer un clic en la pestaña programas Dentro del programa movimiento Y elegimos el bloque mover Predefinido viene con 10 pasos Pero para aumentar... Y para que el cambio sea más natural, hacemos un clic en el cuadrito donde está el 10, agregamos el número 100. Y para que este se pueda ejecutar, hacemos un doble clic sobre el encastre. Se mueve 100 pasos, hacemos otro clic, se vuelve como 100 pasos más. Y Hacemos otro clic y vuelve a moverse 100 pasos más. Muy bien, ya hemos visto cómo hacer que nuestro gato se mueva 100 pasos. Ahora podemos hacer algo diferente o agregarle otro efecto a nuestro gatito. Nos dirigimos al bloque de apariencia, cambiar, eh, elegimos el bloque cambiar efecto color, encastramos al bloque anterior, ¿Sí? muy bien, después que está encastrado, encastrado, le hacemos doble clic para que el gato, nuestro gato se mueva 100 pasos y cambie de color a la vez. Ahora lo probamos, volvemos a probar otra vez. Volvemos a probar una vez más y listo. Nuestro gato cambia de color a cada paso que da. Lo seguimos probando. A medida que lo sigamos probando, sigue cambiando de color. Dentro de todas las opciones que hay de las aplicaciones de Scratch, podemos agregar un lápiz. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Vamos a la pestaña Lápiz. Buscamos Bajar Lápiz. Volvemos a encastrar. Con el resto del bloque que estaban Y cada vez que nuestro gato camine Va a cambiar de color Y a su vez va a hacer un dibujo de un lápiz detrás ¿Sí? Probamos nuestro código A medida que cambia de color Da un paso Y hace una línea detrás del gato Simple, ¿verdad? Dentro de la opción de lápiz también podemos hacer que limpie nuestra área de trabajo ¿Cómo podemos hacerlo? Tomamos el bloque en borrar y volvemos a agregar nuestro código que ya estábamos haciendo O sea que cada vez que nuestro gato camine 100 pasos va otra vez a cambiar el color va bajar un lápiz y a la vez va a borrar el escenario anterior Bueno, vamos a probar y ver cómo hace cómo se ejecuta nuestro código Como están viendo Camina 100 pasos, borra el escenario y hace una línea nueva. ¿Pueden verlo? Otra vez cambia de color, camina 100 pasos y borra todo el escenario. Bueno, para facilitar y mejorar la ejecución de nuestro programa, sabemos que al hacer doble clic sobre el algoritmo se ejecuta nuestra aplicación. Pero para que esto sea más fácil y más simple, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña eventos, tomar el bloque que dice el presionar bandera verde, lo colocamos sobre el algoritmo y nos vamos aquí a la bandera verde, cada vez que presionamos la bandera verde, nuestro gato ejecuta todo el algoritmo que comienza borrando el escenario, bajando un lápiz, caminando 100 pasos y... Cambiando el color cada vez que da los pasos, vamos a ejecutarlo nuevamente. Lo ejecutamos una vez más para que vean. Muy bien, en este video hemos visto, eh, haciendo un pequeño repaso, movimientos dentro de la pestaña de movimientos del bloque Mover. En el caso, de nosotros estamos moviendo 100 pasos. Vimos en la pestaña Lápiz, bajar Lápiz, borrar. Y dentro de la pestaña eventos al presionar bandera verde Muy bien, ya sabemos que nuestro pequeño algoritmo funciona Podemos ver todos los pasos que está haciendo Y por este video es todo, nos veremos en el próximo video con otros algoritmos